Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Luna en casa 1 en los signos de aire. Empezamos con el ciclo de los, de los signos de aire. ¿Sí? Eh, luna en casa 1, en casa 2, en casa 3, una casa por día. ¿Cuáles son los signos de aire? Géminis, Libras. Y Acuario, ahí tenemos los tres signos de aire. Bueno, vamos a ver cómo se comporta esta luna, que ya sabemos que son los sentimientos, que su domicilio es un signo de agua, eh, que es mucho más estable en los signos de tierra y en los signos de agua, que en los signos de fuego y en los signos de aire. Eh, entonces, vamos a ver cómo se comporta en esta casa 1, que es una casa de fuego, naturalmente, y eh, en un signo, en los tres signos de aire. Empezamos con la clase, pero antes, por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale like al video, déjame un comentario, activa el algoritmo de YouTube para llegar a muchas más personas y que entonces yo pueda seguir dando estas clases a diario como las doy. Todos los días recibí un video. No te puedes quejar Luna en casa 1. Sentimental, profundo y leal. Casa 1 en Géminis. Comunicativos, volátiles, distraídos. Luna en Géminis. Divertido, sensible, imaginativo, inestable, taciturno, irritable. Bien, si vos estás estudiando una carta natal o la tuya misma, es, tiene la luna en la casa 1. Esa casa 1 está en Géminis y la luna está en Géminis, podríamos decir, la frase clave la hizo, lo recuerdo, la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, astróloga certificada por el caso. Eh, la persona que estamos estudiando podríamos decir que tiene, eh, que está frente a una persona que aunque se muestre a veces distraído y divertido, tiene sentimientos profundos, entonces guarda con esto, es la típica persona que va a evitar mostrar sus sentimientos más profundos. Luna en casa 1, sentimental, profundo y leal. Casa 1 en Libra, diplomáticos, pacíficos, presumidos. Si esa luna está en Libra en la casa 1, o sea, si, es, si la luna está en Libra, receptiva, seductora, cortés dependiente, caprichosa y delicada, la luna, ¿no? la persona. ¿sí? Entonces podríamos decir que estamos frente a una persona sentimental y diplomática, aunque puede ser un poco dependiente a la hora de decidir. Ahora bien, si esa luna en casa 1, sentimental, profunda y leal, estuviera la casa 1 en acuario, humanitarios, originales, Innovador en Acuario. Dice en Sagitario, me equivoqué. Casa 1 en Acuario. Humanitarios, originales, innovadores. Y la luna estuviera en Acuario, estaríamos con seis palabras claves. Tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro, terco. Por lo que podríamos decir que estamos frente a una persona de emociones profundas y humanitarias que en ocasiones puede mostrarse terco cuando difieren de su opinión. Bueno, espero que te haya gustado esta la clase 289, eh, empezando con esta luna en casa 1 en los signos de aire. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. ¿Con que Con la luna en casa 2, también en los signos de aire. Chao, hasta mañana.